Pues ya le damos las buenas noches a Mario Martínez, que es la persona que nos acompaña cada martes en esta sección de tradición y que además hoy nos ha traído un material muy importante y muy vistoso, Mario. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿A qué andamos? Una semanita más. Pues sí. Y además esta semana, como digo, con algo muy especial. Nos has traído, ¿eh? ¿De quién vamos a hablar? En este caso hemos querido traer a una persona. Supongo que en Zamora son muchas las los protagonistas, ¿no? Protagonistas folk que podemos hablar de ellos. Pero hoy, bueno, nos hemos ido hasta la localidad de Villa de Pera para hablar con una persona, pues, que, que siente. Y que bueno, podemos decir quizá que no sea el mejor constructor, quizá no sea el mejor intérprete, quizá no sea el mejor informante, pero juntando todas esas cosas y dándole sentimiento a la Moril José Isidro Barbero no nos, no nos decepciona. Uh -huh. eh, ¿A José Isidro, cómo le llaman? Joselito. Joselito, ¿eh? No Joselillo. Joselito. Bueno, pues yo creo que le vamos a conocer un poquito un cómo vez. llegó a esto de construir flautas. Luego le vamos a ver con las manos en la masa, pero primero le conocemos. ¿Vale, ¿no, Mario? Bueno, pues adelante, vamos a conocer un poquito más a José Isidro Barbero. Nos hemos venido hasta el taller, lo acaban de ver, nos acaba de recibir. Nuestro amigo José Isidro Barbero, Joselito, y estamos en su taller, en el taller en el que pasa el tiempo, ahora supuestamente jubilado, ¿no? Hombre, pero, pero trabajando más que antes. <ríe> más que antes, al menos no me entretengo aquí. Bueno, vamos a conocer un poco más de, de José, de, de lo que hace de, y por qué lo tenemos hoy aquí con nosotros con las flautas. Tenemos una flauta en la mano, ¿esta flauta quién la ha hecho? Un Has hecho tú mismo, ¿no? Hombre. ¿Y cómo fue? ¿A qué te dedicaste tú toda la vida? Yo toda la vida estuve en varios trabajos, pero de todas las maneras en mi casa había ya también, y yo he seguido esa cosa esa como hobby, uh -huh. ahora después de mayor. O sea, pero yo estaba estado en las presas de, de Iberluego, en todas las centrales de Iberluego alrededor y por ahí trabajando. Y después en Ferrocarril. En Ferrocarril. Y de es ahí. que parece una abogada, pero la vida eh, nos ha llevado hoy aquí a una persona que toca la flauta y que además las construye. Pero esto de tocar la flauta desde niño o ya ha sido de mayor? Esto ha sido de mayor. Tocar la flauta de mayor y hacerla también. Yo la hice porque la recordaba de antes, de cuando yo era un chico. La recordaba y entonces me llamó la atención hacerla y sí. he es O sea que no es sí. una tradición familiar sino no, que no, es no, no, no, no, no. un hobby totalmente... Un hobby total, ver, ¿Cuánto tiempo más o menos llevas haciendo flauta? Pues yo 8 o 9 años. O sea, que era, que era reciente, ¿no? Que recientito. Así que esto de, esto de aprender no es solo de jóvenes, ¿no? No, que va. Que va, que no. ¿Y, y aprendes flauta también, 8 o 9 años? No, aprendes flauta un poquito menos. Pero bueno, sí, ya también 6 o 7 años. Hace que estoy tocando la flauta y que haya clase contigo. Mm -hmm. <risa> si es que eso no vale, es que Mario es el profe de Joselito, Mario, Mario, que, que empezó, dice él, de mayor ya a hacer las flautas y a tocarla. Sí, uno de ellos, de los profes que he dado clase, he sido yo. Y la verdad es que, bueno, es una de esas personas, algún, hace tiempo hablábamos de las escuelas de folclore, eh, pues los niños que pueden empezar, pero por ejemplo, Joselito es una de esas personas que ha empezado de mayor, ...y que actualmente sigue, sigue aprendiendo. Uh -huh. Vamos a verle ya, al final eh, tocando, Perfecto. no solo con esto de construir... ...pero ¿por qué fuiste a Villa de Pera, Mario? ¿Por qué fuiste al encuentro de Joselito? ¿Por algo muy especial este, este fin de semana? Sí, efectivamente, hace... ...no sé si me acuerdo si fue este fin de semana o hace dos... ...pero bueno, recientemente uh -huh. se le hizo un homenaje... ...tanto a él como a su compañero en el pueblo... ...a José Fernando Chacales... ...y bueno, pues eh, la asociación de tamborileros zamoranos ...en colaboración con el Consorcio de Fomento Musical... ...y el Ayuntamiento de Villa de Pera... ...pues ahí estamos viendo algunas fotos del encuentro que se hizo de toda esa gente... ...y el homenaje que se realizó a esos dos intérpretes, los vemos ahí a la izquierda... ...o estos dos que estamos viendo ahora mismo... ...viene uh -huh. eh, uno por su labor de construcción y, y de aprender, ¿no? Y el otro, bueno, pues sí que es un informante de antaño... ...y bueno, pues ahí estamos viendo distintas fotos con organizadores del evento... E ...incluso tuvimos suerte de contar con, con el mariquelo de Salamanca... ...que es conocido pues, por su sí. subida a la catedral y por más actividades... Y bueno, pues ahí tenemos distintas fotos de esa jornada que la verdad es que en Villa de Pera fue maravillosa y fue pues más que nada entrañable. Uh -huh. Bueno, pues eso es eh, homenaje eh, a estas dos personas que hoy estamos conociendo a uno de ellos un poquito más, a Joselito, y que, y que tenemos que seguir descubriendo. Pues ¿Cuál es eh, esta labor eh, tan importante que está haciendo desde hace unos años? Porque tenemos que ver, Mario, tú hablabas con él, el por qué, ¿no? ¿Por qué construye estas, estas flautas? Claro, nos contaba pues, de dónde venía esta afición por construir flautas y bueno, nos pre prechamos con la cámara y, y ahí fuimos a, a que nos contara en su casa. La verdad es que con mucho calor, con mucho cariño y ahí nos estuvo contando cosas de su vida. Uh -huh. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a escucharlo. Flautas que yo me he quedado con la intriga, esta flauta que, que estamos viendo ahora mismo, permíteme pues, pues con todos los detalles que él le ha querido poner ¿Cómo fue el, el decir, bueno, pues ahora me, voy a ponerme a hacer flautas y, y bueno, pues, pues atreverse a, con el instrumento? Yo conocía bueno, la flauta muy por encima de verdad, de pequeño pero de alguna forma, yo como tenía el oficio de carpintero y a esto me rozaba un poco en, en mi trabajo Ajá. y eso, hombre... Eso era a mi favor. Ya tanto... Hombre, después... Esta derrota tiene su estudo, su tirina aquí. <ríe> Porque de toque bien a que toque mal, hay la variación. Y eso tienes que ir aprendiendo a plantas ¿Cuántas, cuántas frotas. ¿Cuántas plantas crees que habrás hecho? Bueno, un montón muy grande. Muy Algunas saldrían bien, otras quizás una, no. Unas bien una otras mal. Unas bien uh -huh. una y otras mal. Pero bueno, así, haciendo una bien y otra mal, un poco ibas comiendo el la pista bueno, ya cada día mejor, ¿verdad? Y ahora cada día mejor pues. ¿Qué, ¿Qué secretos le has encontrado toda la flauta? Que digas, bueno, pues, sí, pues si mira, toco aquí o toco allí, pues una mejor o peor Dos flotas con la misma idea de trabajo Con lo mismo, con lo mismo Y es como todo, tiene dos voces En vez de una sola, tiene dos o sea, cada... La flauta, la suya La flauta tiene su vida, ¿verdad? Sí, tiene su forma. Sí, no, eso... Yo creo que eso me pasa a mí aquí que No sé, soy... pero... Le pasa a todo el mundo, yo creo que todas las plantas no cantan lo mismo. No. Eso se sabe. Una plata que la tece, la el calibre la miles, le haces como otra flauta. Y no consiguen hacer dos iguales. Uh -huh. Cada una se tiene en su voz. Su Aunque bueno, se dice lo que se dice. Que se tiene, se tiene, que se hace todas. Uy, que todas son.. Tú has visto. Cada una es una no distinta. Que, eh, hombre, las tonas de similares, similares, pero muy parecidas. Pero de todo, de todo, de todo, iguales, no sale. No sale, no sé por qué. Bueno, pues que no hay una igual que otra, que cada una tiene su alma, ¿no, Mario? Cada flauta. Así es, no deja de ser un instrumento artesanal y, y más como lo hace Joselito, que lo hace con sus manos, con sus máquinas. Y bueno, pues cada flauta tiene su, su pequeña vida. Uh -huh. Vamos a ver cómo las hace. ¿eh? En, en las imágenes que vamos a poner ahora, mira, ya, están, ya las podemos observar ahí. Estamos, vamos a ver ese proceso de construcción. Estamos viendo, pues eso, el, el trozo de madera inicial. Claro, en este caso él usa un, una especie de, de trozo de madera y previamente lo corta. ...y lo que hace, bueno, pues ahí ahora eh, lo que está haciendo es fijarlo... ...hay gente que lo hace por torno, hay gente que lo hace por fresadora... ...en este caso él usa un taladro, un taladro fijo... ...y lo que hace, bueno, pues ahí lo estamos viendo... ...cómo iría aproximando ese trozo de madera... ...a esa broca y haría el primer, el primer agujero central... ...o el agujero inicial... ...ahí lo vemos, aquí, escuchamos la máquina... toda ...esta maquinaria, por supuesto, construida por él... ...y bueno, es de ese taller que él hace muebles, hace más, más cosas pues también hace, hace estas flautas uh -huh. y ahora en esa sierra circular pues poco a poco le iría quitando las aristas a ese trozo de madera hasta llegar bueno pues, a eso que estamos viendo que sería una flauta eh, ya con su forma cilíndrica con su bisel, evidentemente esto es un proceso largo, nos hemos saltado algunas partes porque claro. si no tendríamos un programa entero pero bueno, en este caso sí que poco a poco, y como vemos de una forma totalmente artesanal, es como, como hace estas flautas. Uh -huh. Bueno, pues vemos ahí el proceso ¿eh? de construcción de estas flautas y también queremos conocer un poquito más, pues eso, hablaba Joselito de que no había una flauta igual que otra y de todas las flautas que ha hecho y de hecho nos va a enseñar unas cuantas que tiene por allí. Sí, así es, además Joselito siempre le gusta hacer cada flauta con su, con su estilo, con su cosa, entonces yo creo que no tiene dos flautas iguales y si se le salen dos iguales ya se encarga él de, de ponerle a cada una un, un adorno. Uh -huh. Bueno, pues vamos a verlo Mario, que estuviste hablando con él de esto precisamente y nos va a enseñar pues eso, varias flautas y distintas que vamos a poder ver de cerca. habíamos comentado que habías hecho muchas flautas y aquí estamos viendo una, una verdadera demostración, incluso un baúl dedicado a las flautas. Y el el palo, la flauta encima y las flautas. ¿eh? Y las flautas. Aquí vemos, vemos una flauta, esta se ve bien ahí no sé si, si nuestros espectadores pueden ver la flauta, luego la veremos con más detalle de todo el trabajo que tiene, no sólo lo que es la parte musical ya, no vemos ahí una guilla claro, sino todo el adorno que, que tiene, tiene la flauta, ahora la verán con, con más detalle. Cuéntanos, cuéntanos esta, algo de ahí. Y esta otra, pues un poco diferente a la flauta de Jorge, porque la flauta eran, entonces la gente de conseguir una flota era conseguir bastante, uh -huh. ahora sin embargo, con quince que vayas, tener una flota rara, pues, eh. pero antes no era así, antes lo hacían ellos, y lo hacían más bien, tenían muy poquita, muy, favor, muy poquita la maquinaria o sea, no tenían nada, tenían un, un barreno como esos de esos antiguos que quedaban con la mano, y con eso hacían esto, uh -huh. y sabía lo que sabía, se, se, se cogían esta madera que tenía mérdula, ¿sabes? Esto me a tener, ya era más fácil de, de tornear por de, de, de hacer porque ya tenía el agujero, ya estaba casi hecho. No me tenía que hacer lo mayor. O sea, hacerlo cónico y ya estaba. Uh -huh. Y con eso se hacía ese tipo de flauta Esto ya, sin embargo, era más difícil de hacer, porque esto es en la encina y esto es duro. Eso ya cuando, con, con, con, con torno, ¿no? Esto entonces, ¿qué era? Entonces no había torno, majo. Entonces le daban aquí la lo hacían como podían, con las copinas, con lo que fuera. Ajá. Porque, es pues, lo de las flautas, entonces, tener una flauta era una historia. Era casi un lujo, ¿no? Hombre, si era buena, mejor. Uh -huh. Y de estas flautas que tienes aquí, ¿hay alguna que tenga alguna historia? Que digas, bueno, pues esta flauta la hice, o la tocó o la uh -huh. alguien. Pues la mira, estas flautas son todas nuevas. Estas son todas nuevas. Aquí en este pueblo hay flautas, pero las tiene cada uno suya. Uh -huh. De esas que fueron ya hace 60, 70 años tocando. Esas están aquí, uh -huh. pero esas plantas están ya, cada dueño tiene una suya, estas son todas nuevas. Aquí no hay una planta que se diga que es, es antigua. Que ¿no? tenga más de 10 años. No. Pero supongo que algunas de ellas para ti tendrán alguna, alguna historia. Bueno, pues una como esta, uh -huh. que me he dado a mí por hacerla así, y entonces, bueno, digo, ah, para hacer algo diferente entre otras plantas, como esta también, que también es diferente. Y bueno, este tipo de plantas son, hechas vamos, que se que normalmente la aceptó al cambiar, pero normal que sería como esta. Lo interesante de las fotos que hace José Lito es que ninguna es igual a otra. No no no, unidos, no, no. no, no, no, eso es verdad. El que aquí, mira, cada una tiene, son diferentes en, en, en todo. Sí. Sí, sí. No hay dos fotos que sean hombres, hombres, y uh -huh. Pero bueno, sí, más o menos. ¿Y tambores? ¿Te has atrevido a hacer alguno? No, no, no, porque, un poco también porque me han regalado el que tengo, me lo han regalado. Y entonces, un poco, yo le daba en las flautas y él me daba a mí los tambores. Pues cambiabais, ¿no? Con otro, con otro compañero de aquí, del pueblo. No, con un amiguete amigo de Zamora. Ah, bueno. Feliciano. Qué bien, por Feliciano, que viene por aquí muchas veces. Hombre, claro. que está aquí con ya. Mucha y yo allí, mucha frecuencia. Y es que aquí en Villa de Pera, parece mentira, pero decimos que tenemos a dos tamborileros, a un dos de flautas, al que hace tamboriles, que también viene mucho por aquí. Sí. Así que Villa de Pera es un pueblo eh, flautista casi por excelencia. Pues hombre, ¿no? de alguna ah, forma sí. A día de hoy, sí, además sí, con sí, la escuela, sí, a los sí, queridos sí, sí, que están sí, tocando sí, y todo. De sí. alguna forma ahora está esto, y ya había estado perdido porque aquí solo quedó José, que fuera un poco, que fuera tamborilero. Uh -huh. Solo quedó ese, y que no hay y unos cuantos años, casi no se supo poder se había estado olvidado esto. Y él ha vuelto porque él, la pauta la tocaba bien, y él es el único que quedó, bien. un poco de aquello. Los demás, y perdido estuvo. Pero, Ahora se vuelve como veis las, las escuelas de pauta y todo, y es la única forma que, que se ha podido volver a, a hacer algo. recuperada ¿no? Claro, sí, hombre. Y bastante bien, ahora vamos, mucho bien, uh -huh. porque aquellos tiempos desde que pasaron ahí, a lo mejor, 20 años o así, olvidamos, por aquí Y a ti, nos has comentado antes que te venía la memoria, eh, al escuchar ahora la flauta canciones de, de antaño, sí, sí, algún, sí. A, a más gente en el pueblo realmente dice, bueno, pues esto, para mí no solo ver que hay movimiento en el pueblo, sino realmente es un recuerdo de, de la infancia. hombre pues, claro. Y mucha gente que, que ahora dice, pues mira, si ¿sí es verdad que aquella canción la tocaban y tal y cual, y nuestros abuelos, nuestros tíos y todas, ¿eh? Bien. O sea, que bien, Bien, ¿eh? bien, bien. toda la plata, pues es una cosa que no se debe perder, yo creo que no se debe perder. Hombre, yo no sé ahora cómo entrarán las cosas, pero me imagino que van a trabajar un poco más sobre eso. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? que, no, que no hay ninguna igual y que madre mía la de platas que tiene el Joselito en esos cajones, en esos baúles, es increíble. Las que tiene ahí... Y las que están circulando por el mundo. <ríe> Exactamente, porque creo que las regala, ¿no, Mario? Sí, cuando va alguien así muy especial, pues bueno, le obsequia con, con una flauta uh -huh. y si no, bueno, pues las vende que a veces dice, oh, yo no sé qué precio ponerle, porque las hace con tanto cariño claro. que la verdad es que no casi no, no tienen valor económico, sino más sentimental. Sentimental. Bueno, flautas las que queramos y más, porque lo acabamos de ver, pero tambores joselito no hace, ¿no? No, no se atrevió a hacer tambores porque, bueno, tiene, tiene un, un amigo que Ajá. va mucho por el pueblo, entonces, el, el Feliciano, de aquí de Zamora, hace los tambores, él hace las flautas, y bueno, como él nos contaba, pues le regaló una flauta a Feliciano, Feliciano le regaló un tambor y se intercambian un poco el material. Muy bien, vamos a ver ese, ese tambor. Es el tambor que te hizo Feliciano, ¿verdad? Es el tambor que hizo Feliciano. Además, has puesto un, un cencerro sí, sí, para, bueno. para que anime, ¿no? Claro, porque el tamboril estaba vinculado a las ovejas y a, y, a, y, a, y, a, y a todo ganado, mucha parte porque era así, es cuestión de pastores. Bueno, pues eh, Feliciano hace el tambor y, y Joselito hace las flautas. Mario, eh, ¿qué le decimos a Joselito y a Villa de Pera? Que Muchísimas gracias por ir hasta allí, por traernos todo este material y por sobre todo por conocerle, por enseñarnos? Es, que, que sigan con el ánimo, que sigan allí aprendiendo, como veíamos sus compañeros, los alumnos de la escuela. ...y que por supuesto que no paren nunca en esta, en esta tradición... ...en esta cultura y sobre todo en este sentimiento... ...de, de la flauta y el tamboril, uh -huh. en este caso. Mario, pues nos despedimos como siempre con un cierre... ...pero hoy que vamos a ver tocar a Joselito... ...unas palabras de despedida y le escuchamos. Que se encargue. Eso, Mario, muchas gracias. Señores, pues que lo disfruten, que volvemos enseguida. Podríamos estar hablando horas, horas con Joselito... ...y horas sobre la flauta, sobre el baile... ...pero nuestro tiempo es, es corto y yo creo que ha sido un, un resumen... Muy bueno, de, de la actividad que realizamos hoy aquí. Algo así es lo que, que ocurre con todo esto. ¿Qué, qué nos podrías decir de, de tu visión de lo que, de lo que es ahora la flauta y animar a la gente a que se meta en este mundo del, del folclore, de la flauta? ¿Qué, qué nos podría podrías decir? Nada, que es una cosa bonita, es una cosa que se debe conservar y es la verdad para que queremos continuar con ello. Entre todos, a ver cómo la conseguimos. Así que acercarnos ahora más que nunca a nuestros pueblos es reconocer nuestra eso identidad. Buen, eso es muy bueno, eso es, tiene eh... mucha falta los pueblos de hacer que se acerque la gente hay. Y gracias a la labor de personas como Joselito, que trabajan día a día bueno, pues en, en hacer esto cercano, pues conseguimos poco a poco que esta tradición, ahora también en la tele, pues conseguimos, como hemos dicho, que esta tradición esté más cercana a la gente, y nada, José Lito, muchas gracias por recibirnos A y que disfrutes de las flautas, de los tamboriles y de todo.